Ya está cargando, te voy a mandar el link por Facebook. Muy bien, ya te mandé mensaje por Facebook también. conocí los cursos de Albán Matemático por recomendación de una compañera bueno, de una amiga que también quedó en la Facultad de Medicina lo que más me gustó de alban Matemático es que el material que te proporcionan durante todo el curso es muy completo y los profesores son muy capacitados Yo conocí alban Matemático por una amiga que se llama Aranza ella me recomendó el curso y me dio muy buenas referencias de él entonces por eso decidí venir a a preguntar sobre cómo estaban los, las clases, los horarios eh, y los costos. Pues realmente me cayó como anillo al dedo, no estaba buscando realmente una academia para prepararme, pero una amiga me dijo que había un curso muy bueno, entonces me puse pues a indagar en más cursos de Oaxaca, encontré muchos que pues seguramente ustedes ya han de conocer, pero realmente a lo matemático fue como que el que se acoplaba todo lo que yo necesitaba. El primero de febrero entré al curso, me empecé a preparar, estaba en ceros, me ayudaron muchísimo porque los profes son muy buenos dando las clases, mmm, también son muy buenos amigos la verdad, pero en el área académica son muy buenos, nos explican súper fácil, todo es muy digerible, eh, los conceptos que vemos, todo, todo, todo, todo es muy fácil. Bueno, uh, ingresé a los cursos de preparación para el examen de universidad y fue la mejor decisión que pude tomar para entrar a la universidad, a la carrera que quería y a la universidad que yo quería. Entonces esos cursos son lo mejor que pude haber tenido y más ahorita pues realmente sí, estudié, obviamente estudié y vi mi guía y estuve haciendo mis apuntes, pero no lo pude haber logrado sin los cursos de preparación que alban me ofreció. Meses atrás yo me sentía con un nivel académico demasiado bajo y cuando salí de la academia, me sentía seguro, preparado, me sentía bien académicamente. La ayuda de Albán Matemático fue muy grande porque logré aprender muchas cosas que debía haber aprendido desde niveles básicos de secundaria, primaria, pero no lo aprendí y ahora me siento muy satisfecha porque he aprendido más de lo que esperaba aprender en un principio. Cada semana tienes exámenes simulacro que te ayudan a ir viendo tus puntajes y vas observando poco a poco cómo estos empiezan a aumentar. Y varios de estos simulacros, pues vienen bastante parecidos a las preguntas que a mí me salieron en mi examen. Y pues obviamente no van a ser las mismas, pero pues sí te ayudan bastante. Y pues eso es todo. Hay cosas muy básicas, muy complejas, que terminas entendiendo. Yo, por ejemplo, me considero alguien malísimo para matemáticas, pero con este curso. O sea, puedo resolver derivadas integrales, antes no tenía idea de qué era eso. Salí del, del bachillerato sin saber integrar y pues ahorita, mira, en corto. Lo que más me gustaba igual eran los exámenes simulacro, que hacía que tú controlaras tu tiempo y eso te hacía practicar más y que durante el examen a mí me sirvió mucho porque yo ya sabía controlar el tiempo y los tips que te proporcionan durante el curso hacen que te ahorres mucho tiempo resolviendo problemas que aparecen en el examen. Y no solo de la universidad que, que tú quieres, muchas veces te dan de otro tipo de universidades que tienen otro nivel de dificultad a, a tu examen y eso te ayuda muchísimo porque no solo te quedas con lo que necesitas para tu examen, sino aprendes más. Y es como, como ir a la escuela, porque muchas veces aprendes hasta cosas que no tenías planeado Aprender o que debiste aprender en, en el bachillerato y a lo mejor no, no aprendiste. Me preparaba constantemente, se podría decir. y También no dejaba de lado pues mi persona, vaya, seguía. Yo hacía ejercicio en las mañanas antes de tomar el curso. Me sentía fresco, me sentía vivo para, para que me entrara todo ese conocimiento. Y pues ya después les digo, todo el tiempo que queda de sobra es pues, tiempo para mí. Tiempo para hacer lo que tú quieras, divertirte, desestresarte, bailar, no sé, ir a alguna fiesta. Bueno, ahorita no, pero en su tiempo pues así era. Y pues realmente eso fue lo que, lo que a mí me ayudó. Desestresarme y tener mi mente ocupada en varias cosas, no solo en lo académico. Sí, por supuesto, no te lo pienses. No te lo pienses, no dudes en contratar algún curso de alma en matemáticos, asesorías privadas o el curso general. Es lo mejor que puedes hacer para prepararte. Si eres responsable y quieres, de verdad, quieres entrar a tu universidad, entra a Alban, contáctalos en este momento, tal cual, no importa la hora. Mándales mensaje y te contestan cuando puedan, pues, ¿no? Pero, mándales mensaje en este momento, no pierdes nada. De verdad, es lo mejor que puedes hacer. Pues, mi consejo para los chicos es que se inscriban al curso. La verdad, los profesores son muy buenos. Las materias que vemos son básicas para, para el examen dependiendo de la carrera, pero en matemáticas y en español son muy buenos los profes. Yo al principio de, del curso ya estaba trabajando, por lo cual pues no prestaba mucha atención a las clases o cosas así, pero posterior a eso me acoplé un poquito mejor porque pues los horarios son muy accesibles y después de eso pues yo en las noches tenía que estudiar para poder pasar el examen y pues lo logré con la ayuda de los profes y también con mi empeño pues logré pasar el examen Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a trabajar el día de hoy con algo de, de matemáticas. Este, Primero me gustaría platicarles qué, qué está pasando ahorita con la UAM. Eh, la UAM sacó, va a sacar su convocatoria el 20 de septiembre, ¿sale? El 20 de septiembre saca la convocatoria a la UAM y podrás registrarte para, este, segun, para esta segunda vuelta de la UAM. El 21, del 21 al 29 de septiembre, ¿de acuerdo? O sea, tienes ahí este unos, unos 3, 4 días para registrarte, en lo, que, en lo que vas a poder registrarte, y vas a tener eh, 8 días para poder hacer tu registro, ¿de acuerdo? Espero que se escuche bien, espero que se esté escuchando de, de, de buena manera. Este, la UAM va a hacer su examen en línea, aquí lo comenta, no sé si lo alcancen a ver, dice la Universidad Autónoma Metropolitana, te informa que las fechas para que presentes el examen de selección en línea a una de las opciones de licenciatura que se ofrecen en este segundo proceso de selección de 2020. Y aquí te pone las fechas, ¿sale? Te pone que el inicio de clases va a ser el 7 de diciembre. Este, el examen prueba va a ser del 19 al 23 de octubre. El examen de selección, el examen ya que va a importar, por así decirlo, va a ser del 26 al 30 de octubre. La publicación de resultados va a ser el 15 de, de noviembre y podrás iniciar clases si todo funciona y si todo sale bien, iniciarías tus clases el 7 de diciembre, ¿de acuerdo? Esto lo pueden encontrar ustedes en la página oficial de la UAM. Eh, nunca, les, como les he comentado a mis alumnos, nunca se confíen de nadie. Es que hay rumores de que hay una tercera vuelta, yo qué sé, no, no se confíen nunca de, de, de ninguna persona. Vayan a la página oficial de la UAM. Aquí yo le agregué un pequeño texto en rojo. Esto no pertenece a la página. Este, nuestra clase está comenzando penitas Si apenas te estás conectando, no te preocupes, no te has perdido absolutamente de nada en la clase. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar preguntas de matemáticas. Son poquitas preguntas, son como cinco o seis nada más, pero son clave para que respondas eh, lo mejor posible a tu examen de admisión. ¿De acuerdo? Este, el material que aquí mostramos... Lo hemos obtenido en base a las guías, en base a bancos de preguntas, en base a lo que nos cuentan nuestros alumnos, porque pues varios de nuestros alumnos también hacen examen en, hicieron examen en la UAM. Afortunadamente, este, la mayoría pasó. Eh, y nos comentan, ah, es que profe, mire, venían, venían cosas como de porcentajes, venía álgebra, de lo que venía en el examen, que de hecho es lo que trae el temario de la UAM. Lo que sí me platicaron mucho estos chicos es que, traía mucho la parte de razonamiento matemático, ¿sale? Entonces, espero que con lo que trabajemos el día de hoy, les funcione, les sirva, y esto les ayude para responder su examen real, ¿de acuerdo? Eh, estas, este tipo de sesiones son gratuitas, lo hacemos para que ustedes tengan algo de, de información y para que pues, vean cómo se resuelven varias preguntas de los exámenes. Este, si gustan después este, unirse a otras clases gratuitas que damos, al final les digo cómo poder conectarse a estas clases gratuitas, ¿sale? Vamos a empezar, vamos a ir empezando, si están de acuerdo. Eh, si no me escucharan o si no este, se oyera bien o algo, si tuvieran algún problema con la, con la conexión, los estoy revisando desde el celular. Eh, si quieren que les manden saludos también, ah, no es cierto. Entonces, aquí estoy este, checando los mensajes en el, en el celular por si hubiera alguien que no escuchara o que tiene problemas. Hasta ahorita, ¿podrían comentar ahí en los, en el, en los comentarios del video? Si ¿sí se escucha bien, si ¿Sí me ven bien, ¿podrían comentarlo, por favor? Vamos a esperar un ratito en lo que, en lo, que lo comentan, porque acuérdense que tiene un pequeño retraso en la transmisión en Facebook. Vamos a empezar con preguntas de matemáticas. Al final, a los que se queden, les diré cómo poder conectarse a otro tipo de, de clases gratuitas que ofrecemos. Eh, somos una academia de matemáticas ubicadas en la ciudad de Oaxaca tenemos este muy bien, ya estoy leyendo sus comentarios parece ser que sí, que todo está bien muy bien, perfecto, gracias por comentarlo si pueden nada más por ahí apóyenme compartiendo esta transmisión para que más alumnos o más chicos que van a ingresar a la universidad pues se enteren de cómo, de cómo es un examen en la UAM y este, pues es una plática nada más como informativa y para que conozcas la, las diferentes formas de de cómo se trabaja para, para pasar el examen en la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, apóyeme compartiendo, ya vamos a dar inicio, si apenas llegaron, no pasa nada, estás en buen momento todavía para unirte a la transmisión, este, ¿qué vamos a trabajar? Les recuerdo, vamos a trabajar preguntas de matemáticas, de razonamiento matemático, para que veas y ahorita conozcas algunas, algunas formas de responder ya a su examen de admisión real, ¿sale? No, este... Eh, las preguntas que aquí vamos a ver no, no tiene nada que ver con el examen nuevo de la UAM. Este, el examen nuevo no lo conocemos, no sabemos qué vaya a venir, pero eh, de lo que nos han platicado nuestros alumnos, este, es muy probable que, que las preguntas que aquí vas a ver pues, se parezcan a las, que, a las que tú tengas, ¿no? Esperemos que, que te sirva de algo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, apóyeme compartiendo ahí en los comentarios, estoy leyendo, estoy leyendo sus comentarios, te este, dicen que sí, que se ve bien, todo bien, fuerte y claro, todo muy bien, audio y calidad de video. Todo bien, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a nuestras preguntas de matemáticas. Les recuerdo, mi nombre es José Manguse. Aquí está mi nombre. Eh, lo que vamos a trabajar hoy son eh, ejercicios tipo examen de admisión de la UAM. Eh, soy... este, Terminé mis estudios de matemáticas en la Universidad Autónoma de, del Estado de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la UAPJO. Y este tuve algunos, algunas... Este, algunos estudios de maestría por parte de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y este, por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán también. Si necesitan algo en matemáticas, les puedo ayudar en lo que, en lo que pueda. sale Entonces, este, vamos a empezar con los problemitas. Problema número uno, aquí los voy a estar leyendo, espero que sepan responder a estas preguntas. Así más o menos es como va a venir su examen de admisión, entonces... Espero que, que puedan responder algunas preguntas. Pregunta número uno dice, simplifique la siguiente expresión. A ver, ¿qué pondrían ustedes aquí? ¿Qué creen que sería la respuesta? Primer pregunta, el tema es álgebra. ¿Qué opinan? ¿Qué creen que es? Pongan ahí su respuesta, opción A, B, C, D, lo que ustedes crean. A ver qué tal, empecemos. Aquí los voy a estar leyendo, ahorita les voy a explicar cómo se resolvería esta pregunta. A los que apenas están conectando, apenas estamos empezando, es la primera pregunta de, del, del examen tipo UAM, ¿sale? Recuerden, la convocatoria sale el día de mañana, el día 20, sale la convocatoria, la, te podrás registrar a partir del próximo lunes. Este, hay un examen por ahí de prueba, ¿sale? Entonces, checa la página de la UAM, simplemente en internet ponle admisión, admisiones UAM y te va a salir... Este, la página oficial de la UAM, ahí checa todo, no te confíes de nadie, checa todo ahí, ¿de acuerdo? A ver qué opinan, ¿cuál creen que sea la respuesta para esta pregunta? Por ahí me están respondiendo, dicen que la respuesta es C, Magali, Claudia dice que es la B, Rebeca dice que es la D, Adamaris dice que es la B de Bimbo, Osvaldo dice que es la D de Diosito, muy bien. Vamos a ir viendo a ver quién, quién le pega a esta pregunta, es una pregunta de álgebra, es una pregunta meramente de álgebra, entonces... Eh, vamos a ver quién la tiene bien, ¿sale? Por ahí dicen que la, que la C, que la B, que la D, que la B, que la D también. Este, en este caso, las matemáticas no, no son democráticas. O sea, es la respuesta es una, no es lo que diga la mayoría. Ahorita vamos a ver cuál es. Por ahí también Miriam Olmos nos comenta que la respuesta es la E. Javier Constantino dice que es la D, ¿sale? Bueno, vamos a empezar a resolverla para no tampoco hacer tan largo este video. Al final, los que vayan llegando tarde, este... Pues al final pueden volver a ver el video con calmita, ¿no? Eh, lo único que les pido es que por favor compartan el video para que más personas lo puedan ver y más personas practiquen para su examen de admisión, ¿sale? Lo que queremos es que pasen ese examen, ¿de acuerdo? Entonces, compartan este video y, este, y vamos a platicar, a ver aquí, cómo se responde. A ver, esta pregunta es una pregunta de álgebra. El tema en sí es leyes de los exponentes. No sé si estén viendo, pero ahí tenemos una potencia que dice tres medios, y abajo, aunque no parezca, también hay una potencia. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta correcta? Vamos a ver. Fíjense, déjenme pasarme, déjenme pasarme ahora a un archivo de, de Word. Espero que lo puedan estar, que lo estén viendo todos. Espero que lo estén viendo todos. Vamos a insertar una ecuación. Y vamos a empezar a resolverlo, ¿sale? Este, es algo muy sencillo. Déjenme nada más primero explicarles algo sumamente fácil es algo muy muy muy sencillo en este caso ¿por qué? porque es un problema que se resuelve simplemente con leyes de los exponentes supongamos que tenemos algo de esta forma x a la potencia n entre de x a la potencia a la potencia m ustedes estoy seguro que ustedes ya saben qué pasa cuando tenemos una este, una expresión de esta forma ¿Qué sucede cuando tenemos dos cosas que se están, que se están este, dividiendo? ¿Qué pasa con las potencias? Ahí en los comentarios, ¿qué me pueden decir? Cuando hay dos bases que se están dividiendo, si es la misma base, las potencias, ¿qué sucede con ellas? Las potencias, ¿qué le va a pasar a las potencias? Esta es una ley de los exponentes. Los leo en los comentarios. ¿eh? Aquí estoy atento a los comentarios, aquí para ver qué nos van comentando. Los que apenas se van conectando, pues... Estamos empezando. Muy bien, por ahí el primero en comentar aquí lo que me apareció. Rafael dice que se restan. Osvaldo dice que se restan. Muy bien. Las potencias, justamente como dicen sus compañeros, se restan. Es decir, nos queda N menos M. ¿Sale? O sea, nos queda de esta forma. Esta es la ley que te está pidiendo el problema. ¿Sale? El problema me está pidiendo que hagamos una, una resta por ahí de, de, de exponentes. Ahora, regresemos a nuestra diapositiva. ¿Qué cosas son las que tenemos que restar aquí? No sé si lo vean, pero la base en este caso es todo el binomio. La base es el binomio. Entonces, voy a escribir el binomio y dijimos que las potencias se tienen que restar. Esa es la clave en este problema. Parecería una pregunta muy compleja, pero en realidad no lo es. ¿Sale? Entonces, lo que tenemos que hacer es esto. Miren, voy a poner en vez de la X, que esa es la ley, por así decirlo, Voy a meter aquí el binomio, que si no me equivoco es a cuadrada más b, así en la parte de arriba, y en la parte de abajo es a cuadrada simplemente más b también. no Ahora, ¿qué potencia tiene el de arriba? Bueno, el de arriba su potencia es bastante visible. En el ejercicio que estamos resolviendo, ¿la potencia del de arriba cuánto es? La potencia del de arriba pues es tres medios, aquí se ve, esa es clara, entonces... En nuestra sustitución, el de arriba, la potencia que está arriba debe ser tres medios, ¿no? Ahí está. Y en la parte de abajo, si se dan cuenta, la potencia que está en la parte de abajo, pues parecería que no tuviera potencia. Pero díganme una cosa. ¿En qué casos o cómo se ve la potencia? La, bueno, ¿en qué casos o qué potencia es? Cuando viene en blanco, cuando viene invisible, ¿de qué potencia estoy hablando? Cuando la parte de abajo, en este caso el binomio, no se le ve una potencia, pues básicamente me está diciendo entonces que la potencia es, ¿qué potencia será? A ver, díganme, ¿qué potencia creen que sea? ¿Qué potencia creen que sea la parte de abajo? Muy bien, la potencia de la parte de abajo es 1, ¿Por qué? Porque el 1 es invisible en las potencias, el 1 se desprecia, el 1 se pone, en este, en este caso, entonces, del binomio que teníamos, le voy a poner la potencia que es en la parte de abajo. ¿Y qué dijimos que, que pasaba? Ah, lo que pasa, según la ley de arriba, es que te queda la misma base, te queda la misma base, pero con las potencias restándose. ¿Cómo se resta? La potencia de arriba, que es la n en este caso, eh, tres medios, menos la potencia de abajo, que en este caso era 1. Así nos debería de quedar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es, la cuánto es en este caso, lo que me queda? Bueno, pues hay que realizar la resta de fracciones, esta está facilísima, ¿sí o no? ¿Cuánto nos queda en la parte de arriba? ¿Quién nos comenta el resultado de la parte de arriba? El resultado de la parte de arriba es... Tres medios menos un entero me quedaría cuánto? A ver, yo sé que ustedes saben resolver esas cosas tan simples. ¿Cuánto nos quedaría? Tres medios menos un entero. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería en la parte de arriba? O sea, al realizar esta operación de aquí, ¿cuánto nos daría? Por ahí vamos a checar los comentarios. Aquí estoy esperándolos. Acuérdense que Facebook tiene un pequeño retraso. Entonces, espero que no se, no se desesperen con esta parte. Entonces, como ven, el problema nada más es una resta de, de, de fracciones, eso es todo lo que tienen que hacer. Muy bien, por ahí ya nos están comentando que la respuesta, que lo que nos debe de quedar en la parte de arriba de tres medios menos uno es dos medios, perdón, un medio. ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuántos medios hay en un entero? Bueno, pues en un entero hay, pues hay dos medios, ¿sí o no? Porque es un entero, tiene dos mitades. Y si a tres medios le restas dos medios, pues simplemente queda un medio, ¿no? Entonces ya tenemos la respuesta. La respuesta es A cuadrada más B a la potencia de un medio. Si nos ponemos a observar la pregunta que le estaba yo aplicando, en esta pregunta en ningún lugar aparece lo que nosotros tenemos. La respuesta B se parece, pero aguas, la potencia de arriba dice menos un medio. Obviamente que la B no es, ¿sale? La potencia, la opción E, la opción E tampoco es, ¿por qué no? Porque tiene un menos, o sea, ¿de dónde salió ese menos? Ese no tiene nada que ver ahí. La, la respuesta D tampoco es la respuesta D. ¿Por qué? Porque la potencia de la D es 1. Y dijimos que nos quedaba potencia un medio. Por lo tanto, la opción, la opción este D no es. Entonces, todo está en que la respuesta sea la opción A o la opción C. ¿Cuál creen que sería la, más, la correcta? En este caso, la correcta es la opción C de casa. No sé si lo sepan. No sé si lo sepan, pero... La potencia, la potencia un medio, la potencia un medio significa raíz cuadrada, las potencias en este caso que son como raíz, las, las potencias, perdón, que son como fracción, las podemos ver como raíces cuadradas, entonces, me está hablando de una raíz cuadrada, esa es otra ley de los exponentes, no crean que sea lo que me acabo de inventar, es otra ley de los exponentes, entonces, Vamos a ver que en este caso nos quedaría de esta forma nuestro resultado y por lo tanto la respuesta correcta sería, como bien decían por ahí, la respuesta C de casa. sale Vamos a revisar nuestras, la preguntita, la respuesta es la C de casa. Parecería que no tiene nada que ver la respuesta con la pregunta, pero sí. sale Es un simple problema de leyes de los exponentes. Está bastante fácil, entonces no se me revuelvan. Hay que restar las potencias en este caso. Pero sí hay que observar algunas cositas, por ejemplo, la potencia 1 abajo y que se tiene que restar. Y por último, también hay que observar que la, raíz, que la potencia 1 medio significa raíz cuadrada, ¿sale? Este, bueno, ya tenemos en la primera pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo lo sienten? ¿Lo sienten fácil, difícil, más o menos? Espero que le hayan tenido bien y vamos a pasar, vamos a, pasar a, la siguiente, a la siguiente pregunta, ¿sale? Los que nos están viendo, ahorita este, no se han perdido de nada, se apenas llegaron. Es la primera pregunta que hacemos. Vamos a resolver algunas más, también de razonamiento. Les pido, les pido por favor, nada más que si pueden, compartan este videito para que más personas lo puedan ver. Comenten ahí sus dudas y también este, denle like, ¿no? Denle like al video, revienten ahí la cajita de, de, de reacciones, like, me gusta, no sé, todo lo que puedan. Vamos a ver aquí los términos semejantes se eliminan, algo así, Ricardo estaba comentando por ahí, Ricardo FA, que los términos semejantes se eliminan, sí, y este, hay que tener cuidado nada más cómo lo haces, no lo vais a hacer de una forma equivocada, ¿sale? Muy bien, entonces, parece ser que vamos bien. Siguiente pregunta, a ver, dice, según el, la INEGI, la INEG 2008, INEGI, a nivel nacional, se contaba aproximadamente con 31.0 millones de viviendas independientes, de ellas, el 74.9 estaban en localidades de más de 2,500 habitantes. Eh, en este estado, en el estado de Oaxaca, había 0.4 millones de viviendas independientes en localidades de más de 2,500 habitantes, que representa el 42.7 en total. ¿Cuántas viviendas debería haberse contado si se, si se tuviera la misma distribución a nivel nacional? Esta es una pregunta que parece algo así como estadística, parece algo así como razonamiento matemático, no sé, como que está medio revuelto y me y, y, y algunos dirán, es que esa pregunta me da ansiedad porque no la entiendo y es muy larga, ¿no? Este, entonces, en este caso, en este caso lo que tienen que hacer es entender bien lo que está pasando, ¿sale? Lo que tenemos que hacer es entender lo que está pasando, ¿ok? ¿Ok? Vamos, vámonos ahora al mismo archivo que teníamos aquí de Word. Vamos a transcribir esto que dice aquí, pero ya lo vamos a pasar a hacer, lo vamos a hacer ahora de otra forma. O sea, vamos a hacerlo de una manera, pues, un poquito más, más entendible, ¿sale? Déjame insertar una tablita. Este nos da por, vamos a poner aquí cuatro valores, a ver, ¿sale? Primero voy a poner a nivel nacional, que es lo que nos dice el problema, nos da datos, lo estamos viendo. Nos está dando datos para nivel nacional y también me está dando datos para nivel local, que en este caso es Oaxaca. ¿Sale? Entonces, vamos a organizar bien los datos. Esta pregunta no es complicada, ¿eh? no creas que es complicada, es bastante fácil. ¿De acuerdo? de un momento nada más. Muy bien. Este, a nivel nacional me estaba diciendo, el problema decía que a nivel nacional... Tenemos aproximadamente 31.0 millones de viviendas independientes y esto representa el 74.9%. Entonces voy a poner aquí, eh, ¿cuánto dijimos? 31, 31 millones. Voy a poner nada más el puro número, 31 millones. Bueno, nada más aquí. Mich, ¿no? A 31 nada más, ¿sale? No quiero poner los ceros tampoco. Este, y esto representa, esto representa a nivel nacional el 74.9%, 74.9% sale. De aquí me está diciendo que, que, que cumplen una cosa, ¿no? De viviendas que viven en, en localidades de más de 2.500 habitantes. Eso de 2.500 habitantes en realidad no te sirve. Simplemente es una propiedad que cumple eh, las personas que están, que estamos censando. En este caso, el porcentaje es que cumple esta propiedad. No te fijes tanto en los 2.500 habitantes no es relevante el, el, el dato, ¿sale? En el estado de Oaxaca dice que son 4.6 millones, 0 punto, perdón, aquí son 0.46 millones, todo está en millones aquí, y esto en porcentaje representa el 42.7, aquí le vamos a poner 42.7%, ¿sale? Entonces, esos datos son los que te está dando, ahora la pregunta es, la pregunta que te están haciendo es, bueno, pues, ¿cuánto va a ser, cuánto va a ser en este caso?, este, a nivel, este, si, el, si los mismos datos fueran para Oaxaca, con la misma estadística, pero a nivel nacional, ¿cuántas, ¿cuántos millones serían? ¿Sale? Entonces, algo bien importante aquí: este 0.4% que te están dando es para conocer el total de personas en Oaxaca, ¿sale? Lo podemos aplicar como una regla de tres. No sé si sepan aplicar reglas de tres, es bastante sencillo. ¿Sale? Entonces, cuatro punto, perdón, 0.46 millones son el, este, el 42.7%. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto es? Aquí voy a ponerle aquí un interrogante. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es de millones? Son el 100%. Vamos a calcular cuánto es el 100% en este caso. Es una regla de tres súper sencilla, ¿no? Súper sencilla porque lo único que tienen que hacer, por si no lo sabían es multiplicar 100 por 0.46 y luego dividirlo entre 42.7. Lo voy a resolver, en este caso, con mi calculadora. Vamos a ver. Lo voy a, si tuvieran ahí alguna dudita, lo pueden ir comentando en, el, en, el, en, los, en los comentarios y ahorita lo voy viendo, ¿sale? En este caso, vamos a ver cuánto es el 100% en Oaxaca, las personas que son el 100%. ¿Por qué? Porque me decía que 0.46 millones representan el 42.7%. Con eso ya puedo sacar el 100%. ¿Cómo se resuelve en este caso? La regla de 3 es 100 que multiplica a 0.46. Me da 46. Y luego esto entre de 42.7. Me da 1.07. Entonces voy a ponerle aquí como, como si fuera el total. 1.07. Que de hecho 0.7, 7 todavía. ¿Sale? ¿Esto qué significa? Esta cantidad que estoy poniendo es la totalidad de personas... La totalidad de casas, perdón, no, porque estamos hablando de casas. La totalidad de viviendas en el estado de Oaxaca, ¿sale? Que viven en localidades de más de 2,500 o que no. Son el total en Oaxaca. Ahora, si le aplicamos la estadística nacional, lo único que deberíamos hacer ahora es aplicarle entonces el 74.9%, porque esto es a nivel nacional, ¿sale? Entonces, vamos con otras regla. Básicamente es porcentajes con reglas de tres, ¿sale? ¿Sale? Si el 100%, si 1.077 millones son el 100%, la pregunta es ahora, ahora la pregunta cambió, la pregunta es, ¿cuánto es en millones, en millones, el, ahora no quiero el 74, ahora quiero el, 70, perdón, no quiero el, el 42, quiero el 74.9%. ¿Por qué quiero esto? Porque me está diciendo que haga la escala, pero ahora a nivel nacional. Primero necesitaba saber el 100% de viviendas en Oaxaca para saber cuánto es a nivel nacional, ¿sale? Entonces a nivel nacional en este caso sería, pues hay que calcular otra nueva regla de tres, que básicamente es multiplicar 7.74.9 por 1.077 millones y luego lo que te dé entre de 100. Entonces está bastante fácil, lo multiplicamos por 74.9 Igual a, y luego esto entre de 100, y me da la cantidad de 0. Punto, ahí no sé si alcanzan a ver, 0.08, 0.086, ¿sale? Entonces, en este caso aquí la respuesta sería, voy a ponerle aquí respuesta, la respuesta sería 0.806, ¿sale? Entonces, esas serían las viviendas en Oaxaca si nos fijáramos en la escala a nivel nacional. Si regresamos al problema, de las opciones que tenemos ahí, solamente hay una que tiene 0.08. La respuesta correcta es la opción B de BIMBO. ¿Sale? Espero que no sea tan complicado lo que les acabo de decir. Simplemente son reglas de tres, son porcentajes, no es, no es nada complicado. Y este este tipo de problemas son los que les van a tocar en los exámenes de admisión. ¿Sale? Son de diferentes tipos, entonces hay que aprender a resolverlos, hay que aprender a organizar la información porque eso es lo más difícil que te puede tocar en un examen, ¿sale? Ya vieron que el tema no es complicado, ¿cuál es el tema? Porcentajes, ¿a poco no saben calcular porcentajes? Yo creo que sí, el problema es que no saben aplicar sus conocimientos al examen, entonces hay que practicar bastante, ¿por qué? Porque este tipo de preguntas viene, parecería súper compleja, dos reglas de tres y acabaste, ¿de acuerdo? Vamos a comentar. Vamos a ver los comentarios por aquí, dice, ¿cómo lo hizo? Me da ansiedad, <ríe> Este, las matemáticas se me super complican, no entiendo casi nada. Muy bien, Adamaris, lo, los que nos estén viendo por ahí, al final les voy a decir de otras clases gratuitas que ofrecemos de matemáticas. Si les interesa, ahorita se quedan al final y les digo de qué tratan esas clases gratuitas, ¿sale? Eh, Ana Lucía dice, el 2,500 so, solo hace referencia a que se consideran localidades cuando hay 2,500 habitantes. Claro que sí, Ana Lucía, esa cantidad en realidad no era relevante para el problema lo importante eran los millones y los porcentajes, ¿sale? Entonces, sabiendo usar bien la regla de tres, ¿se puede sacar porcentajes? Claro que sí, José, la regla de tres te ayuda para muchas cosas, en particular porcentajes, ¿de acuerdo? Este, bueno, ya tenemos ahí otra pregunta, repito, al final, si no le entendiste bien a las preguntas, ya cuando terminemos la transmisión, regresas al video, lo ves y lo pausas las veces que quieras, ¿ok? Vámonos a la siguiente pregunta, pregunta número tres, mira, un poquito de física, dice... Dos cuerpos se mueven a la misma velocidad. El primero tiene una masa de 5 kilogramos. El segundo tiene una masa de 10 kilogramos. La relación entre la energía cinética del primero y la energía cinética del segundo, ¿cuál será? Un poquito de física. Nunca está de más recordar un poquito de física, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué opinan de esta pregunta? Es una pregunta un poquito de física aquí para que para que pues, practiquen un poquito. Esto lo hacemos con el afán de que ustedes practiquen para su examen y ya cuando les toque el examen, pues, lleguen con, con un poquito más de herramientas, sepan defenderse de cómo responder preguntas. Yo a mis alumnos les he dicho que, pues, muchas veces las, las preguntas se resuelven nada más viendo. Entonces, hay que saber atacar estas preguntas a pura vista, a veces. Voy leyéndolos en los comentarios a ver qué opinan. Todavía no hay opiniones de respuesta correcta para la pregunta número 3. Los espero, a ver qué, qué, qué nos comentan por acá. Los que apenas están conectando, este, vamos tres preguntas. Vamos a ver, creo que cinco o seis preguntas para que sepan más o menos cómo son las preguntas de un examen de admisión. ¿Sale? No te estoy diciendo que esto va a venir en tu examen. ¿Sale? Entonces, aguas. Simplemente es para que conozcas cómo es un examen de admisión, las preguntas de matemáticas y, en este caso, física. Veamos por aquí, dice que la respuesta, dicen que es la D. Ahorita vamos a ver, la respuesta será la D. Es lo que comenta por ahí R. Angie Mitch. Muy bien, creo que Mitch de Michelle tal vez, no sé. Muy bien, aquí lo que deben tener en mente para esta pregunta es cómo se calcula la energía cinética, ¿no? Cómo se calcula la energía cinética, vamos a ver. ¿Cómo se calcula la energía cinética? A ver, si alguien tiene la fórmula por ahí, me la, me la da. Dicen por ahí, José Reyes, que intuye que la pregunta es, la respuesta, perdón, es la B. La D es para la pregunta 3, muy bien. Angie, perfecto. Dicen que es la, la D por ahí y también dice por ahí, José Reyes, que es la B. Muy Bien. Dicen por ahí también, Carol, que es la B. Muy bien, a ver qué opinan los demás. Dice que también por ahí que es la B. Sale. Entonces vamos a ver qué, qué sería en este caso. Este Hay que recordar en este caso la fórmula de la energía cinética. ¿Sale? Este Si no me equivoco, es masa por velocidad. Si no me equivoco, déjenme verificarla nada más. ¿Sale? Entonces, de un momento en lo que están respondiendo, a ver qué, qué, qué opinan. Muy bien, energía cinética. Ok, es masa por velocidad al cuadrado. Es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Sale? Entonces, digo nada más para recordarla. Entonces, vamos a ponerla en nuestra tablita aquí donde vamos resolviendo los problemas. Ya vamos resolviendo tres con este. ¿Sale? Ahí está. Entonces, la energía cinética la podemos calcular. La podemos calcular como masa. Es un medio... es un medio, ¿qué onda aquí? ¿Sale? Un medio, ¿de qué? De la masa, que en este caso tenemos ahí dos masas, por la velocidad al cuadrado. Entonces, en este caso tenemos diferentes masas, pero es la, es la misma velocidad. Entonces, si nos, si lo, si lo centramos nada más a pura, este, masa, ¿qué es lo que podemos obtener? El un medio, pues es igual en los dos, entonces podemos despreciar por ahí el un medio, ¿Sale? Para la energía cinética 1, la velocidad la vamos a despreciar. ¿Por qué? Porque es la misma para ambas, este, para ambos objetos. Simplemente vamos a poner que la masa es. Pues que la masa en el primero es 5. ¿Sale? Para el primer objeto. Y para el segundo objeto es. Para el segundo objeto la, la, la masa es de 10. ¿Sale? Entonces así me quedaría. Acuérdense que la velocidad en este caso es la misma. Si se las pusiera, pues aquí me quedaría velocidad al cuadrado. Si se las pusiera, pues no habría mucho no habría mucho problema. Pero pues lo puedo quitar. ¿Por qué lo puedo quitar? ¿Por qué? Porque me está diciendo que las velocidades son las mismas. Entonces podemos despreciar la, la velocidad al cuadrado y también podemos despreciar el 1 medio. Porque en ambos casos aparece el 1 medio. Si queremos ver cómo es comparado la energía cinética 1 con la energía cinética 2 quítale todo lo que sea similar, todo lo que sea igualito, quítaselos, nada más déjalo diferente, ¿sale? En este caso, lo que es diferente es el 5, voy a quitar la velocidad, voy a quitar el 1 medio, simplemente me quedaría 5, y en el otro caso me quedaría simplemente 10. Y aquí ya es bastante notorio, vas a decirme, oye, pero en el problema nada más entonces me fijo en el 5 y en el 10 y ya, pues básicamente sí, es lo único que nos está pidiendo. Entonces, como tenemos esto... Es fácil observar que, la, que, que hay una relación entre, dos, entre las dos energías. La energía cinética 1, ¿a qué va a ser igual? Ah, pues si te das cuenta, la energía cinética 1 vale 5, la energía cinética 2 vale 10, básicamente, quitándoles la velocidad y eso, pero comparándolas entonces, básicamente la energía cinética 2 es el doble de la 1. O dicho de otra forma, la energía cinética 1 es la mitad de la energía cinética 2. ¿Sale? Entonces aquí le vamos a poner que es la mitad, o vamos a poner simplemente entre de 2. ¿Sale? Esta podría ser una forma en la que venga la ecuación, o también podría venir la ecuación, también podría venir como, en vez de que venga un medio, podría venir que viniera multiplicado por 2. Pero aguas, ¿quién sería el multiplicado por 2? El multiplicado por 2, en este caso, sería la, la, la ecuación del 1. ¿Sale? La energía cinética 1. Ok, entonces, cualquiera de estas dos opciones podría venir porque son equivalentes. La ecuación, la energía cinética 1 es lo mismo que la energía cinética 2 entre 2, o la energía cinética 2 es lo mismo que el doble de la energía cinética 1, ¿sale? Ya quitando los datos que, nos, que no nos competen aquí. Obviamente esto no va a ser, pero ya para compararlas, no me interesa la velocidad, ni tampoco me interesa el 1 medio, para compararlas nada más, en este caso... ¿Cuál es la que viene? Si se dan cuenta, la correcta sería en este caso la opción B. La opción B dice energía cinética 1 igual a energía cinética 2 sobre D2. La opción C se parece, porque ahí tiene un, un 2 multiplicando, pero el 2 multiplicando debería estar en el 1, no en el 2, ¿sale? Entonces la, la C no es, la D hay una igualdad que obviamente no es, la E hay una suma, dice más 5, parecería, ¿no? Porque es 5 más 5, 10, pero en este caso no es con sumas, y la, energía, la opción A dice que es menos 2, tampoco, ¿sale? La respuesta correcta para la pregunta número 3 que tenemos es la opción B de bimbo, ¿sale? Por ahí ya les anoté la fórmula de, energía, de la energía cinética, no es complicado en este caso y este ya tenemos otro problema por ahí resuelto, ¿de acuerdo? Voy a irlos leyendo por acá, ya me, ya, ya me estaban pasando ahí la, la formulita, muy bien, gracias. A ver si me olvidan las fórmulas, ¿eh? Muy bien. ¿El video queda grabado? Sí, por ahí va a quedar grabado el video en nuestra página. Denle like a nuestra página para que vean los demás videos que hacemos de manera gratuita. ¿Sale? Vámonos con la pregunta número cuatro. Son cinco preguntas. En un ratito ya acabamos. Es para que practiquen. Dice, vamos a poner mucha atención a esta pregunta. Un alumno responde correctamente 15 de las primeras 20 preguntas. ¿Sale? 15 respondió bien de las primeras 20. De una evaluación en su clase de matemáticas. Y dice que solo respondió correctamente un, un tercio de las, de las preguntas restantes. No sabemos cuánto hay en total. Pero de las restantes nada más respondió un tercio de las restantes. Si la calificación final es de 5, la calificación final es de 5, la pregunta es cuántas preguntas tiene la evaluación. O sea, cuántas preguntas es el 100%. sale Es otra pregunta que parece difícil... Que parece complicada, pero no lo es. Te voy a enseñar una técnica, te voy a enseñar una técnica que a mis alumnos se las he dicho siempre. Esta técnica es la que te puede salvar la vida. Ahorita se las voy a enseñar. Les voy a dar por ahí un minutito para que la piensen, a ver cuál creen que es la respuesta correcta. Y avanzamos. ¿De acuerdo? Ahorita les digo cómo se hace. Les voy a dar una técnica por ahí de, de, de resolver problemas. Créeme que está genial esta técnica. A ver un minutito para que la piensen. Vayan poniendo por ahí su, su comentario, a ver, a ver cómo se ve. Chequen su comentario. Pongan su comentario por ahí, les doy un minuto para que piensen esta pregunta. Parece complicada, no lo es. Parece súper complicada esta pregunta, ¿verdad? Dicen por ahí, ya nos están comentando, dice Cristina, que ella cree que es la D. Muy bien, Cristina, ahorita vamos a ver. Por ahí también nos comenta este Sao X An, que es F. Yo creo que Sao X An, yo creo que simplemente con ese nivel de, de, de sabiduría, eh, no la armas para el examen, lo siento. No hay opción F. Sugei Gutiérrez comenta que es la B. Ok, vamos a ver. Muy bien, a ver. Vamos a pensar esta preguntita. Se ve como complicadita. Ahí te va. Fíjense, ¿eh? Les voy a enseñar una técnica, una técnica ancestral. <risa> este, Yo sé que la han oído seguramente, pero... Lo importante de esta técnica es que sepas aplicarla en el momento adecuado, ¿sale? Este, ¿De qué trata la técnica? Si puedes, anótalo, tatúatelo aquí en el brazo o donde puedas. La técnica se llama eliminar opciones. Es decir, ah, pinche técnica culera, ya la conozco. Claro que sí, estoy seguro que ya la conoces, ¿sale? Pero lo importante, repito, es saber aplicarla en el momento adecuado. Esta es una de las preguntas que se puede resolver utilizando las opciones. Ahí están. Ahí están las opciones, vamos a ver cuál sería, en este caso, la respuesta correcta, ¿sale? Vamos a ver, para empezar, como vamos a eliminar opciones, pues podemos agarrar la que queramos, no podemos agarrar la A, la B, la C, la D o la E, la que queramos, pero hay algo que dejar, hay algo que tenemos que dejar bien, bien, bien en claro, hay algo bien importante, ¿quién me puede decir aquí algún dato que, que está oculto? Hay un dato aquí que está oculto con respecto a la calificación final. Si me está diciendo que obtuvo 5, ¿qué significa eso? ¿Quién me lo dice con otras, otra forma de decirme que la calificación fue 5? Los leo, aquí los voy a estar leyendo. Aquí los voy a estar leyendo. Dicen por ahí que se trabó el video. Parece que no, yo sí lo estoy viendo normal. Dicen que la respuesta es B. Muy bien, ahorita vamos a ver. ¿Sale? Entonces, repito, yo creo que esta respuesta es bastante fácil, aunque no lo crean, y hay algo oculto, aquí hay algo oculto, vean, vean ahí las opciones, vean, perdón, ahí donde dice la calificación final que se obtuvo fue 5, eso significa algo bien importante, que estamos dejando pasar, a veces no nos damos cuenta de las cositas ahí que nos muestra el examen, pero eso, esa, esa sola cosa que les estoy diciendo, elimina, Tres respuestas. Dicen por ahí que es la mitad. Que reprobó, bueno, pues sí, también reprobó, ¿no? Pero bueno, no sé si es reprobado, dependiendo de la forma de calificar, ¿no? Muy bien, el doble será la cantidad de preguntas. Respondió muy bien, obtuvo la mitad. Muy bien, ya, ya, ya lo tienen. Eso de que sacó cinco, significa que obtuvo la mitad de todas las preguntas buenas. O sea, si el examen hubiera sido de mil preguntas... Y sacó 5 de calificación, pues quiere decir que sacó 500 buenas, ¿no? O sea, la mitad, exactito. O si lo quieres ver al revés, que el doble de preguntas de las buenas es el total, ¿sale? En este caso, ya con eso, fíjense, con esa simple cosita, no sé si lo vean, pero la opción A, la opción B y la opción C, ya no pueden ser la respuesta correcta. ¿Ya lo vieron? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque me está preguntando el total de preguntas, ¿sale? ¿Cuántas preguntas en total son? No puede ser 29 porque no tiene mitad. No puede tener 14.5 buenas. No se puede. No puede ser 65 tampoco porque no tiene mitad. No puede ser 55 porque no tiene mitad. Y solamente nos quedamos con dos opciones, la D o la E, ¿sale? Porque esa sí tiene mitad. Me está diciendo que sacó 5, Es decir, que tuvo una cantidad de buenas este, a la mitad del total de preguntas. ¿Sale? Entonces, si hubiera obtuvido 100 preguntas en total, si la prueba hubiera sido de 100 preguntas, ¿cuántas respondió bien? Ah, pues respondió bien, entonces, 50. ¿De acuerdo? Y de las primeras 20, respondimos 15 buenas. Entonces vamos a anotar eso para que no se nos vaya. Estamos eliminando opciones. Ya sabemos que la opción A, la B y la C no pueden ser. ¿Por qué? Porque no tienen mitad. Vamos a ver si es la D. ¿Sale? Vamos a ver, vámonos al Word que tenemos por acá y vamos a anotar nuestros datos, ¿sale? Respondió correcto. 15 de las primeras de las primeras este 20, ¿no? Ya llevamos 20 preguntas ahí. Y del resto, ¿sale? Del resto. Del resto, voy a dejar ponerle por aquí un guioncito para separar. Ahí está. Entonces, estamos en la pregunta número 4. En la pregunta número 4 dice que respondió 15, de las primeras 20, bien. ¿Sale? Y de ahí dice que respondió, acuérdense, algo bien importante, ¿eh? Vamos, a, estamos eliminando opciones. Entonces, según la opción... La opción D, según la opción D, tuvo, ¿cuántas buenas tuvo? Según la opción D, como dice que respondió, eh, que tuvo 5 de promedio, respondió, en la opción D, respondió 50 buenas, ¿sale? Entonces, según la opción D, obtuvo 50 preguntas buenas, correctas, ¿sale? 50 preguntas correctas. Y dice que respondió, vamos, si leemos el texto, dice que respondió 15 de las primeras 20, ahí ya van 15 buenas, me faltarían 35 por ahí, ¿no? Y respondió solamente un tercio de las restantes, también de manera correcta. Entonces, si ya habíamos avanzado 20, ¿cuántas me quedaron? Entonces, respondió un tercio de, de, de las restantes, pero las restantes son 80 ahora, ¿no? Por qué? Porque estamos suponiendo que la respuesta D es la correcta, es decir, son 100 buenas. Pero un tercio de 80, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es un tercio de 80? ¿Cuántas buenas obtuvo después? Las primeras de las primeras 20 tuvo 15, ya. Y de las que sobran, suponiendo que son 100, me, me sobrarán 80. De las que sobran dice que respondió bien un tercio. Ah, pero ¿cuánto es un tercio de 80? Un tercio de 80 sería 80 entre de 3. Un tercio de 80, ¿sí o no? Pero ¿80 entre de 3 es un número entero? Pregúntate eso. ¿Es un número entero? Pues no, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no puede ser tampoco la respuesta de... ¿Por qué? Porque no puedo tener, por ejemplo, 80 entre de 3, ¿cuánto es? Es como 26.6, 26. creo, ¿no? Entonces, no puede ser que sea 100 preguntas buenas. ¿Por qué? Porque no cuadra. Deberíamos tener 50 preguntas en total. Entonces, la respuesta D tampoco es. Y descartando opciones, ya tenemos la respuesta correcta, ¿sí o no? ¿Quién es la respuesta correcta? A ver, dijimos que no podía ser la A porque no tiene mitad. No podía ser la B porque no tiene mitad. No podía ser la C porque no tiene mitad. No puede ser la D porque de lo que sobra no me queda un tercio. No puede ser un tercio de 80. No puede. No, no, hay, no hay una cantidad entera. Pues la respuesta correcta es que sea la E. ¿Están de acuerdo con eso? Ya tenemos la respuesta correcta. La respuesta correcta es la E. Y esto lo estamos haciendo únicamente este, eliminando opciones. No estamos resolviendo el problema como tal porque ahí llevan ecuaciones. ¿eh? No estamos resolviendo el problema como tal. ¿Sale? La respuesta correcta es la E. Vamos a verificar que sí es, ¿sale? Vamos a verificar que sí es la E. A ver, pregunta. Si obtuvo 5 de calificación y el examen era de 50 preguntas, ¿cuántas preguntas buenas obtuvo? Espero estén de acuerdo que obtuvo 25 buenas, la mitad de 50, ¿sale? Entonces, vámonos ahora a hacer lo mismo, pero con la opción E. Según la opción E, ahora vamos a cambiar de, de dato, Obtuvo 25 buenas ahora, porque el total del examen ahora es de, 100, de 50, perdón. La mitad que sacó 5, pues serían 25, ¿sale? Respondió 15 de las primeras 20 y un tercio de las restantes, pero como ahora es de 50, las restantes son 30. Ah, muy bien, entonces, ¿cuántas buenas tuvo después? Pues tuvo un tercio de 30. Un tercio de 30, este número, sí es exacto. Un tercio de 30 es 10. En total, podemos decir que tuvo... En total tuvo 15 más 10 preguntas, preguntas buenas. ¿Están de acuerdo que esto es igual a 25 buenas que cuadra con lo que dice la respuesta E? Entonces, si logran observar estas cositas, estas pequeñas cositas que el examen te da, porque cualquier examen te da estas, estas cositas que si las observas respondes de inmediato, te vas a volver un crack respondiendo las preguntas del examen. Te lo garantizo. Si logras ver a través de la Matrix, estoy seguro que estas preguntas no te van a causar ningún problema en el examen. Parecen complicadas. No lo son. ¿Sale? Son preguntas sumamente sencillas. ¿De acuerdo? Entonces, les pido de la manera más atenta que aprovechen su tiempo, estudien, repasen razonamiento, que es esto como preguntas de razonamiento matemático. Esta clase la hacemos con el fin de que veas ¿Cómo sería, un, ¿Cómo sería responder un examen de admisión? Ya llevamos cuatro preguntas, vamos a hacer otra más. Vamos a hacer cinco en total. Y con eso terminamos la sesión de preguntas. Al final, a los que, a los que quieran más, cl más clases gratuitas, al final les voy a decir cómo pueden obtener más de nuestras clases gratuitas. Ese es un pequeño repaso, es una pequeña, es una migaja, es una pequeña migaja de lo que nosotros hacemos. ¿Sale? Entonces... Aprovechalo, aprovechalo ahorita que estamos aquí, estás recibiendo la clase gratuita, aprovechalo para que este practiques para tu examen real, ¿de acuerdo? Este, los que nos ven desde los, bueno, nos están viendo desde Facebook, este, por favor, eh, les pido que compartan el video, que le den like a nuestra página. Ahí el, el, en el video está la página también por ahí. Este, comenten lo que estamos platicando acá y ayúdenme poniendo las reacciones. Me gusta, me, me encorazona, me pone triste, me pone feliz, me enoja, lo que quieras, ¿sale? Ponlo por ahí, ¿sale? Vámonos con la última pregunta, última pregunta de matemáticas que quiero mostrarte el día de hoy. Ah, ya, perdón, nada más eran cuatro. <ríe> Lo siento, nada más, ah, no, una, dos, tres, ah, no, pues sí, nada más eran cuatro. Lo siento, pensé que eran cinco, pero no. Este. Eh, la clase queda grabada, claro que sí, la clase queda grabada, la puedes ver con más calmita en nuestra página de Facebook. Este, Muy bien. Perfecto. Entonces, perdón, pensé que eran cinco. No, nada más son cuatro. Quiero que veas la forma de responder las preguntas. Repito, no sé si notaste que las respondimos eliminando opciones, por ejemplo, la cuatro. La respondimos. ¿Esta cómo se respondió? Acordándonos de la fórmula. Es algo muy sencillo en este caso. Este, también pudimos haber descartado opciones de, si nos acordamos de la fórmula. Y esta la respondimos. Esta sí la hicimos. La hicimos con porcentajes, con regla de tres, básicamente. Se ve súper, súper complicada esta, esta, esta pregunta, no lo es, es bastante sencilla. Son simplemente dos porcentajes y acabaste. Esta pregunta la hicimos con álgebra, hay que recordar las leyes de los exponentes en este caso, y no solo eso, hay que recordar también cómo se ve una, una, una raíz, como si fuera exponente, y eso básicamente es todo.